Yo, mi nome es Stalin, tengo 9 años eu fin de Venezuela. Hola, yo soy Manuel Alejandro García, tengo 19 años, soy venezolano y estoy agradecido con la gente de aquí de Brasil. Mi nombre es Jayfran Fernández, tengo 22 años y vengo de Venezuela. Eh, mi nombre es Marbelia García, eh, tengo 54 años de edad eh, vengo de Venezuela. Mi nombre es Daniel Stalin Ibarra González. Yo tengo 47 años y soy venezolano y estoy aquí en Brasil, luchando. Mi nombre es Iván Darío Díaz Guarín, soy de Colombia, de una ciudad, Santiago de Cali y tengo 34 años.